No me dejo de revisar tu estado. Mis amigos me dicen que si no estoy cansado también te llamo y no me pipi, mis sueños en el cielo te coloco Porque tú sabes que eres la única nena Que en mi corazoncito de puro amor llena Es que quiero decirte que me tienes loco Y que en todos mis sueños en el cielo te coloco Porque tú sabes que eres la única nena Que mi corazoncito de puro amor llena En las mañanas no sé qué hacer si tú no estás Miro el luz y me dan ganas de chatear contigo Porque me hace tan bien sus mensajes que man, that's my girl. Y todo el día me la paso pensándote No es normal, yo te lo dije una vez Tu mirada es muy penetrante Y quedó clavada en my heart, baby Y quedó clavada en my heart Y quedó clavada en mi corazón hey, La culpa es de los, dos. Es, de los dos. es que quiero decirte que me tienes loco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 Los demás transformamos un beso en un saludo natural Nadie sospecha que es falso tu desvío Pero te mueres por abrazarme y estar conmigo ¿Y que digo de mí que no me muero? Como no? Si esto es algo que fue creado por los dos Aunque niegues todo delante de tus amigos Quiero decirte que me tienes loco Y que en todos mis sueños en el cielo te coloco Porque tú sabes que eres la única nena que me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 Bonito. Uh, Estamos autorizados Para hacer lo que tú quieras